Hola, muy buenos días a todos ustedes Mi nombre es Ezequiel Huerta Loranca Soy del estado de Tlaxcala Y también con ustedes tuve cáncer Hablar del cáncer es una noticia muy mala, muy fea Que nos da para abajo una, un autoestima ¿no? Pero ahora en el mundo en que vivimos Las puede combatir por todas y principalmente por fundaciones, hospitales. Gracias a Dios a les estoy hablando. ¿Por qué? Porque cuando yo me enteré de cáncer, se vino, sentí que se me vino el mundo abajo, abajo, porque hablar de cáncer, en, antes era una ya una mortalidad segura, ¿no? y ahora no. Ahora gracias a Dios por todos los medicamentos que nos me proporcionan. Es muy, no digo que es fácil, pero no es imposible al salvarnos cuidarnos en tomar nuestros medicamentos nuestras, nuestras este, inyecciones todo podemos salir adelante yo gracias a Dios pude lograr esto y yo sé que ustedes con la voluntad de Dios y familiares y amigos lo podrán hacer cuídense mucho amigos protéjanse y sigan adelante Sigan adelante porque Dios es grande y hay que tenerle la fe en Dios y recuerden que la fe es la que muera el último. Échenle mucha gente. No, no es fácil, pero tampoco es sin Sigan adelante. Gracias. Espero que les ayude al